¿Ya tienes claro qué no hacer en la comunicación de tu proyecto ético? Una cosa es observar aquellos referentes que nos inspiran y otra muy diferente es empezarnos a fijar en aquellas cosas que no queremos seguir reproduciendo. La economía predominante promueve una agresividad que se traslada a la comunicación. Hay un montón de mecanismos perversos del marketing que se utilizan sin piedad. Y lo peor es que funcionan. Y como vivimos en esta sociedad pueden ocurrirnos dos cosas. La primera es que no seamos ni siquiera conscientes de los mecanismos con los que nos manipulan para que sintamos insatisfacción y queramos comprar cosas que no necesitamos. La segunda es que para visibilizar nuestro proyecto en esta jungla pensemos que tenemos que usar esas mismas prácticas porque si no nadie nos ve. ¿Y sabes qué? Que vienen nuevos tiempos. Y dentro de un mundo agresivo, una voz tierna y amable o una voz reivindicativa llama mucho la atención. Si quieres conocer ideas más concretas que te recomendamos evitar en tu comunicación, puedes descargarte el audio que encontrarás en la descripción. ¡Seremos imparables!